Eh, mi nombre es Ross. El primer libro que quiero compartir Es este Que pesa un huevo eh, Son las obras completas de Sherlock Holmes En su versión Edición facsímil eh, De Sir Arthur Conan Doyle Está editado por Woodsworth Press Que asumo que es inglesa y bueno, es eh, un libro al que yo tengo mucho, mucho, mucho mucho cariño y por eso lo tengo aquí al lado de la cama. Eh, es el libro con el que yo aprendí a leer de verdad. Eh, y pues amo, la verdad, la capacidad que tiene eh, Arthur, el amigo Arthur, de narrar y contar historias que nos enganchan y nos apelan. Yo considero que la novela negra es uno de los géneros más fascinantes de la literatura, precisamente por esas características eh, de poner el foco en, en la narrativa, en contar buenas historias, en enganchar a la audiencia. El cuento que más me gusta o el que más recuerdo con más claridad es el de The Hound of the Baskervilles, El perro de los Baskervilles. Es, es una historia que te engancha desde el terror, desde el miedo psicológico que te genera en una situación eh, casi incomprensible, pero a la vez la satisfacción, y el placer que supone el ir desentrañando ese misterio. La razón por la que este libro está aquí es eh, porque me recuerda siempre porque me gusta, me gusta leer. Desarmado, recurre a su animal como a un albergue, caverna desierta y remota, que ofrece un espacio para extender los huesos y las armas que fueron y reparar heridas, retomando al ritmo del metrónomo la antigua respiración. El segundo libro que voy a comentar es La crimosa de Marcia Mogro, editado por el hombrecillo sentado. Para mí Marcia Mogro es por ahora mi poeta boliviana favorita. Eh, me encanta su estética, su estilo, su manejo del lenguaje. Eh, es muy concisa en cuanto a las imágenes que quiere transmitir y manejar. Ella eh, realmente logra sintetizar las ideas a través de aves de imágenes muy bien y concisamente elaboradas. Hay que leer su libro entero de uno de corrido porque es una obra completa y la verdad me encanta esa idea ¿no? de que un poema en sí no es algo, no es una obra acabada, sino es forma parte de un conjunto y necesita ese conjunto para asentarse y para tener un sentido completo. Eh, eso les puedo compartir el siguiente libro es Amor con H este es el número 3 es una colección de tres libros bueno creo que acaba de salir el cuarto es una colección hecha por con tinta me tienes, que es una editorial pequeña, independiente, feminista y muy genial del Estado Español, eh, lo que hacen ellas en esta colección chiquitita es eh, agarrar artículos de diferentes autoras y autores para hablar sobre el, la deconstrucción del amor romántico y eh, otras formas de amar. En el número 3 analizan sobre todo el tema de los celos y las culpas, que es algo que lamentablemente <risa> va apegado al, a la construcción que hemos hecho social del amor y lo hacen desde una perspectiva feminista. Me gusta mucho lo que logran, sobre todo por la simplicidad del lenguaje y hay dos razones por las que este libro particularmente está al lado de mi cama. Una es porque cada cierto tiempo sí me gusta como darle una revisada para asentar ciertas ideas que a veces se me escapan, se nos escapan a todas. Y la otra razón es específicamente al lado de la cama, eh, porque pues en la cama sí ocurre algo, mucho, de lo que tiene que ver con el amor. Es, es como un gatillo, un provocador de conversaciones que creo que son buenas y son saludables y son necesarias, pero que a veces nos dan muchísimo... Muchísimo miedo, entonces son miedos que hay que enfrentar y esta colección me parece que nos ayuda a enfrentarlas bien. Y esta es la yapa. Es el libro Wonder Woman, el feminismo como superpoder de Elisa Macausland. Soy súper, súper fan de Elisa, me encanta su trabajo. Yo la he conocido a través del podcast de Sangre Fucsia, eh, que si no la habéis escuchado, por favor, vayan, escúchenlo. esa es especialista en cultura popular, eh, especialista sobre todo en cómic y con una perspectiva feminista. Y lo que hace en este libro es un eh, análisis profundo y sesudo sobre el personaje de, de la Mujer Maravilla, de Wonder Woman, eh, para sacarla del lugar eh, simplista, light y cosificador y absolutamente banal al que ha caído. Sobre todo rescata el sentido histórico que el personaje tuvo en su momento cuando fue creado en los años 40 por eh, Marston, que era un psicoanalista. Después Elisa pues un poco da el contexto histórico en el que aparece el personaje, el contexto social cómo ha sido el desarrollo del personaje en, en la historia y a través de, de esa historia pues también nos narra la relación del feminismo con, con la cultura popular. Entonces, bueno, pues a mí me, me, gusta, me gusta Elisa, me gusta su estilo, me gusta el hecho de que se tome, el, se tome el tiempo, la energía y el cariño, se nota que le gusta muchísimo lo que hace describir de sobre cultura popular, eh, darle también al cómic el lugar que yo creo que se merece en, en, la, en nuestra cultura y, y de paso hacerlo desde una perspectiva totalmente eh, feminista y muy, muy, muy, muy clara. Así que, bueno, este más como Yapa. Eso les puedo compartir y, bueno, pues un abrazo desde aquí, desde el Piedra Cama a todos en esta cuarentena que nos toca vivir.